A las seis, un minuto, bienvenidos a Enlace Noticia, nuestra emisión central de las 6 de la tarde. Saludamos a nuestros televidentes y a quienes se conectan también a través de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias de hoy. Estudiantes de la Institución Educativa de Villanueva del municipio de Cimitarra muestran las condiciones como ingresan a sus clases sin techo y sin ninguna garantía. Fiscal y coordinador del Grupo Especial para la Lucha contra el maltrato Animal estarán dando a conocer una conferencia sobre la importancia de denunciar a tiempo este delito. Un incendio fue presentado en la vereda Pénjamo del Vía Llanito. Autoridades registran afectaciones en varias hectáreas de vegetación. Fueron vistos por las cámaras del reportero Ciudadano algunos rufinos en el Estadio Daniel Villa Zapata. Esperen esta emisión las quejas y denuncias de la comunidad. En los deportes, Inderva inicia esta noche con la apertura de espacios deportivos en el Estadio Daniel Villazapata. Conozca la agenda que se tiene prevista con el director Francisco Monsalve. Y al cierre, vuelve a la parrilla de Enlace Televisión, el informativo de las mañanas, Enlace Radio 6 AM. Con el de producto de las delicias, delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, atención que estudiantes de la institución educativa de Villanueva, del municipio de Cimitarra, muestran las condiciones como ingresan a sus clases, sin techo y sin ninguna garantía. El docente Braulio Lerma Palacios de Cimitarra, Santander, ha hecho llegar una denuncia en el mal estado en que se encuentra la institución educativa Villanueva de esa municipalidad. Como se muestran las imágenes, los estudiantes ingresan a sus aulas sin techo. Hoy me encuentro en la sede CDA de Villanueva, Estamos en, en inicio de clases presenciales y les quiero mostrar una problemática que hay en este lugar donde los cuales eh, la rectoras les va a contar lo que está pasando eh, y hace tres años vienen con la misma problemática. Hoy me encuentro en este lugar, eh, estamos en horario de, de clase y como ustedes pueden observar y mirar están totalmente bajo la lluvia, en este instante es, está lloviendo como ustedes pueden ver. Maestros y rectoras de la institución educativa afirmaron que han acudido a varias instituciones del gobierno, pero esta no ha respondido a ella. Los estudiantes tienen que hacerse a un lado del salón para ver sus clases. Nosotros hemos estado hace tres años luchando para ver si terminamos este bello salón. Eh, hemos acudido a la alcaldía de Cimitarra, a la Andázuri, y hasta el momento no ha sido posible. Todo esto es gracias a Dios, a los profesores, a los padres de familia... ...y a lo que nosotros hemos podido conseguir... ...pero no nos han colaborado absolutamente nada... ...a mí me da pesar con los muchachos del grado 11... ...porque miren las situaciones... ...y allá no tengo absolutamente ningún espacio. Llevo eh, aquí estudiando desde séptimo... ...cuando pasé para el grado noveno... ...comenzamos la construcción del salón... ...y no hemos recibido ayuda de ninguna alcaldía... ...ni de Cimitarra ni de Landazuri... ...que es a la que le pertenece esta institución... Todo lo que está construido está gracias a unos tamales que se han hecho, actividades y ahí se han recolectado fondos para la ayuda del, del salón. Ellos esperan recaudar fondos para terminar la construcción de su colegio y así poder asistir a las clases con las dignas condiciones. Seis de la tarde, 5 minutos. El fiscal y coordinador del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal estará dando a conocer una conferencia sobre la importancia de denunciar a tiempo este delito. El fiscal coordinador del Grupo Especial contra la Lucha del Maltrato Animal estará dando una conferencia este primero de febrero en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde los ciudadanos pueden conocer los tipos de maltrato para denunciar a tiempo. Bueno, nosotros en este momento, en el Magdalena Medio, teniendo en cuenta los seis, los seis departamentos que forman parte de esta seccional, eh, que son Antioquia, <coughs> Bolívar...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 porque un animal doméstico es un amigo de nosotros, es uno más. Las personas que estén interesadas en participar en la conferencia iniciará a las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad UCC. Seis, ocho minutos en Colombia. Les contamos que fueron vistos por la cámara del reportero ciudadano algunos rufinos en el estadio Daniel Villa Zapata. Conozca las quejas y denuncias de la comunidad a través de nuestro reportero ciudadano. Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestra sección del reportero ciudadano, donde el protagonista es usted. Comenzamos con la denuncia que ha hecho un hombre por el deterioro que presenta el parque principal de la cancha Cotraeco. Asegura que ya se han robado 11 rejillas, ocasionando que un menor de edad pueda caer. Observando que ya esta problemática lleva meses, meses, meses, meses así, son 11 que no tiene su rejilla. El segundo es un ciudadano que realiza una queja por algunas personas que montan los pies en los silleros ubicados en el estadio Daniel Villa Zapata, convirtiéndose en personas rufinas. No hay derecho señores, no hay derecho. En otras denuncias, en la carrera 28 con calle 46, personas denuncian el mal estado en que se encuentra una alcantarilla convirtiéndose en un botadero de basuras, piden a las autoridades y a la comunidad en general la limpieza de la misma. Y personas con falta de cultura han dejado regado varios volantes de una empresa telefónica de la ciudad, ocasionando malestar y basurero a los habitantes del barrio Primero de Mayo. Y antes de finalizar, ciudadanos del barrio El Diamante se quejan por el mal estado en que se encuentra esta vía que comunica al barrio Pozo 7. Piden la pavimentación de la malla vial. Pero queremos que se, que se pongan las fila también ayudarnos a arreglar la calle. Vea, cuando cierran la carretera allá, Pozo 7, aquí se mete todos por aquí es que se meten. Necesitamos que nos colaboren para pavimentar la calle. Hasta aquí la sesión de reportero ciudadano.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 En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co Y mucha atención que una ambulancia fue retenida en el municipio de Cimitarra por protestantes. La compañía hace un llamado a no tomar las vías de hecho. El pasado viernes 28 de enero en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, un grupo de personas que adelantaba bloqueos en las vías de acceso al campo Cantagallo retrasó arbitrariamente el desplazamiento de una ambulancia que trasladaba de urgencias a una trabajadora de una empresa contratista, esto bajo el argumento de realizar una requisa al vehículo. Esta acción es una clara violación a los derechos humanos y de manejar en particular al respeto a la vida y salud e integridad de las personas. La empresa Ecopetrol hace un llamado a los representantes de las comunidades que lideran las vías de hecho en el campo de producción cantagallo desde el pasado 17 de enero, para que la protesta no afecte los derechos y garantías constitucionales de personas en estado de vulneración y ciudadanía en general.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 Gracias por continuar con nosotros. El Grupo de Ecopetrol ha desarrollado más de 65 proyectos de inversión en 32 municipios PDET. Con el fin de contribuir a consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado y con altos índices de pobreza entre 2018 y 2021, el grupo Ecopetrol ha invertido más de 273 mil millones de pesos en 65 proyectos en municipios que han sido priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Los aportes del Grupo Ecopetrol han contribuido a la reactivación económica, el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz en 32 municipios PEDET ubicados en los departamentos de Magdalena, Arauca, Catetá, Meta, Nariño, Putumayo y en la región del Magdalena Medio y el Catatumbo. Las inversiones se han enfocado en las líneas como educación, deporte y salud, desarrollo rural inclusivo, emprendimiento y desarrollo empresarial,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 Iniciamos como noticias positivas en Barranca Bermeja, Yender de Jesús, un joven de 20 años, fue rescatado por dos patrulleras de la policía de las drogas. Ellos, al conocer su caso, ayudaron a Yender y lo reencontraron nuevamente con su familia. A nivel regional lo más leído siguen siendo los casos COVID, ya que los menores de 0 a 14 años son quienes se encuentran dentro del rango del 6% de contagios. Es por esto que las autoridades de salud continúan haciendo un llamado a los padres para que incentiven al autocuidado en los pequeños. Veamos un poco de los comentarios. Está dando una fuerte gripa y resfriado en todas las edades como siempre ha existido y es de mucho cuidado, pero para las clínicas todo es COVID. A nivel nacional, las aplicaciones de transporte siguen generando polémica. En este caso, un concejal de Manizales, quien se movilizaba en un taxi, dio a conocer a las autoridades que el conductor utilizaba una aplicación, la cual es prohibida. Asimismo, el concejal manifestó que hacía esto ya que defendía el gremio de taxistas. Posteriormente, el conductor del vehículo dio a conocer que este fue decomisado y es su único sustento de transporte. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Eso, está, eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo. Esta y otras noticias nacionales, regionales y por supuesto locales, puede verlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com. De esta manera estará más informado.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 A 626 en Colombia, tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. El INDERBA inicia esta noche con la apertura de espacios deportivos en el estadio Daniel Villa Zapata. Conozca la agenda que se tiene prevista con el director Francisco Monsalve. El Instituto para el Fomento de la Recreación, el Deporte, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física, INDERBA,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 eh, con muy buen resultado, de manera sencilla, solamente la gente de desde las la media hasta las 8 o 9 de la mañana. Hoy, ya después de madurar eh, la, la potencialidad que tiene él, hemos de, decidido de unir eh, dos funciones, una por la mañana y una por la tarde, y eh, en esa unión de las dos actividades ahora se va, llamará Activa hacia el 100, entonces por la mañana y por la tarde. Este programa va dirigido a toda la comunidad de Barranco Bermeja, con el objetivo de generar espacios de recreación y deporte en la ciudad.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 en fin, el director de Inderva recalcó que para esta semana habrá otros programas deportivos que vienen desarrollando la institución. Se vienen muchos programas nuevos, no solamente para esta semana, sino que todavía estamos planificando. Eh, la idea es aprovechar todos los escenarios deportivos, ponerlos a funcionar, eh, llevarle gente al estadio, llevar torneos, llevar este, eh, determinadas disciplinas eh, todo el tiempo. La idea es que digamos aquel que dice yo yo quiero ser nadador o quiero utilizar las piscinas es llegar allá, inscribirse en las escuelas y ver cómo, cómo puede de alguna manera crecer. Pero igualmente con los colegios oficiales vamos a tratar de que los niños sus actividades de educación física la hagan acá, eh, y no solamente es saltar y brincar, sino que aprendan a, a arrancarse un partido de 100 metros o que lo prueben en nado, en boteo, en, en, en, en béisbol, qué sé yo. O sea, la, la idea es que los barraqueños sientan que Inderva es de ellos, que es parte de su ciudad y que tiene oportunidad de crecer en la actividad deportiva como profesión. Se espera que en 2022 la apuesta deportiva continúe en el sector conocido como la Villa Olímpica para que los ciudadanos participen de ella. El partido de Alianza Petrolera y Deportivo Envigado, quedó empatado a dos goles por la Liga Betplay en la fecha 3. El director técnico del equipo junto orinegro Huber Boder, entrega el balance de este compromiso. Alianza Petrolera igualó 2 a 2 al Deportivo Envigado este domingo en el Estadio Daniel Villa Zapata. Hubert Boder, director técnico de la máquina amarilla, da a conocer el balance del cotejo jugado. Nosotros tuvimos un primer tiempo donde ambos equipos buscaron.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 Y vuelve a la parrilla de Enlace Televisión, el informativo de las mañanas, Enlace Radio 6 AM. El programa informativo Enlace Radio 6 AM lleva más de cinco años al aire desde tempranas horas llevándole la mejor información a los barranqueños. Yanir Rueda Navarro, Pedro Severicha y el periodista en calle Carlos Andrés Cuadrado están listos y preparados para acompañarlos todas las mañanas. Ha sido una experiencia maravillosa durante estos últimos seis años poder madrugar con toda nuestra audiencia en la C Radio 6 AM y es toda una feliz oportunidad anunciarles que a partir de este martes 2 de febrero regresa a su nueva temporada en la C Radio 6 AM con la dirección por supuesto de nuestra colega, nuestra comunicadora social, de nuestra jefe, Yanir Rueda Navarro Entrevistas en directo, información nacional, regional y local Usted podrá encontrar en este programa Bajo la dirección de Yanir Rueda Navarro Volvemos con las noticias locales Pero también con todo el ámbito Regional, informativo y nacional Y las entrevistas eh, Desde la calle Por supuesto con Carlos Cuadrado Informando lo que la comunidad quiere que se conozca Y es una feliz ocasión Para hacer periodismo nuevamente A través de la televisión Grato entonces presentar este saludo es la invitación que se extiende por parte de la Televisión a madrugar mañana, a partir de mañana nuevamente con enlace Radio 6 AM. Recuerde, desde las 6 de la mañana hasta las 8, usted podrá encender su televisor y conectarse a través de enlace Radio 6 AM, la radio que se ve. Así es, sí señor, desde las 6 de la mañana usted comenzará a estar bien informado nuevamente con enlace Radio 6 AM. Y a las 10 retoma también nuevamente Barranca Bermeja Positiva, 10 de la mañana, mañana primero de febrero. Y hasta aquí la información en enlace noticias, nos vemos mañana Dios mediante con más información a las 12 en punto. Feliz resto de noche.